Muy buenas tardes, queridos hermanos de Mangmi. Soy la hermana Ana de Perú, de la provincia de Guaral. En esta oportunidad vengo a contar mi testimonio. El 6 de agosto empecé a sentirme mal, porque empecé con un dolor abdominal en la parte izquierda. Y me empezó a doler la cabeza, y mi, mi vista también me palpó me parpadeaba así me, me empezó a temblar y también se, sentía malestar en el estómago y al principio no le hacía caso porque pensé que ya me iba a pasar pero no no no me pasaba sino que seguía el dolor ahí y entonces me empezaba a preocupar ya, eso pero muy Parte, muy aparte también, hace más de, hace como 10 años yo yo he tenido una molestia en, la, en mi mandíbula, en la mandíbula izquierda. Yo no podía abrir en su totalidad mi boca. Y si lo hacía me sonaba, tenía un huesito deslocado. Ya me empecé con las molestias, ya me empezaba a doler en el lado izquierdo. Y se empezó, mi, mi, en esa tarde se empezó a inflamar. Y eso sí me preocupó porque ya no era normal. Me armaba valor, al día siguiente lo, lo llamé. Y le conté mi situación. Y entonces le pedí oración y el pastor David oró por mí. Con el pañuelo que el pastor principal ha orado, ¿no? y en ese momento que me agrada, yo empecé a llorar sentí esa ese ese, ese deseo de llorar no y, y cuando cuando pasó todo esto cuando tuve estas dolencias no yo empecé a ver todo empecé a arrepentirme de lo que Quizás no había hecho, no estaba haciendo también, ¿no? Y, y ya empecé a autoexaminar, ¿no? Y ya después que el pastor me oró, la, lo que, la molestia en el costado izquierdo que yo tenía ya se fue, ¿no? Ya no me dolía. Me, el dolor ya dejó de molestarme y también mi cuello que yo lo tenía así rígido, mi hombro, ya se empezó a... me quitó esa tensión que yo tenía. Y ya me sentía más aliviada. Y me sorprendí, me sorprendí porque de un momento fue tan este... fue rápida la, la sanidad, ¿no? Entonces al día siguiente, al pasamos dos días, le volví a llamar al pastor David eh, y le dije al pastor David que me orara nuevamente y, y me oró, ¿no? Y para la gloria de Dios ya mi mandíbula no me duele. Y eh, la verdad, hermano, estoy muy agradecida con, con nuestro Señor Jesucristo que ha en mí a través del panelo del pastor que el pastor principal ha orado, ¿no? Y también al pastor David Jean por orar por mí y por su preocupación. Me estoy nada decir, hermanos. Muchas gracias. Gracias.